Con esta conferencia seguimos explorando eh, el compromiso ecológico eh, como parte de un camino espiritual y quizás como un camino espiritual. Y a la misma vez eh, explorando eh, cuáles son las perspectivas y prácticas dentro del budismo que podrían eh, ser útil para gente con, que están viviendo un compromiso ecológico. Y cuando, cuando vemos cómo se define ecología eh, en, en un ámbito de la biología eh, se trata de estudiar las relaciones entre los organismos y su ambiente. Y cuando estamos eh, hablando de ecología eh, en un contexto moderno, ya reconocemos que uno de los organismos cuya relación con el medio ambiente está causando problemas es el organismo humano. Y ya que lo que motiva nuestras interacciones con el medio ambiente son eh, necesidades emocionales y psicológicas que tenemos y también son las actitudes. Actitudes y la, los conceptos que tenemos de qué es la naturaleza. Eh, por, por todo esto es importante cuando tenemos esta, este panorama amplio de lo que es la ecología, tomamos también en cuenta las actitudes de los seres humanos. Y por lo tanto hay eh, cierto movimiento que se está iniciando ahora de las grandes organizaciones ecológicas, tratar de reclutar y involucrar a líderes eh, espirituales o religiosos en sus campañas para cambiar las mentes de las personas, para cambiar las actitudes y para despertar esta, esta aspiración desde dentro de las personas de cuidar el medio ambiente. Y por lo tanto vemos al, al Papa Francisco con su encíclico sobre el, el cambio eh, de clima, ca calentamiento global y vemos mucho más ahora conciencia de que hay que involucrar el pers la persona completa, su ser completo, en los procesos de transformar nuestra relación con el medio ambiente. Y no podemos eh, dejar la tarea a los gobiernos o los que están eh, creando eh, po política o que están tratando de controlar la conducta, sino que necesitamos también estar educando a la persona. Y en cuanto a la educación, uno de los campos en la experiencia o la sociedad humana donde se lleva a cabo educación del corazón es en el camino espiritual. Así que estamos en este momento de esta, del movimiento ambiental tratando de incluir todos los recursos y identificando en, la, en el camino espiritual y en la espiritualidad de las personas un recurso importante para empezar a fomentar la revolución que realmente necesitamos. Y para, eh, para tratar de ir un paso eh, más adelante con esta pregunta, entonces, ¿qué el budismo puede aportar aquí? El planteamiento que quiero explorar en esta sesión es, eh, que entre eh, cuando hablamos de lo ecológico eh, dentro del budismo eh, la filosofía de la interdependencia que no es solo filosofía pero esta filosofía de la interdependencia eh, describe la lógica de lo ecológico y esto ya les tengo que convencer eh, y si miramos esta palabra ecológico ¿no? eco eh, tiene raíz griega, es la palabra en griego que quiere decir, que es oikos, que quiere decir hogar. Y es la lógica del hogar. ¿No? Eh, y eh, cuando pensamos en hogar, eh, esto está, la idea de usar ecológico, nos debe de despertar una sensación que toda la natu naturaleza es nuestro hogar. Si miramos dónde estamos ahora, si hablamos de hogar en términos de la sociedad occidental de ahora o la sociedad global de ahora, hogar se refiere a las casitas que construimos de cemento, que tiene paredes, tiene puerta con candado, tiene uh, bar, ¿cómo se llama? Barrotes, barrotes en las ventanas para defendernos frente a los demás. Es donde nos encerramos para tener nuestra privacidad, para tener un espacio protegido nuestro. Y en este planteamiento, como la manera de tratar el hogar, ya tenemos la raíz de todo el problema que tenemos. ¿no? Esto no quiere decir que necesitamos volver a vivir sin techo, sino que las actitudes que hemos fomentado en relación con nuestro entorno, forman parte de la, de la dinámica problemática que, que necesitamos enfrentar para cambiar, eh, la, para enfrentar realmente esa crisis. Y cuando, eh, cuando miramos cómo manejamos nuestra casa, la casa personal que tenemos, es un, es un lugar que, eh, donde expulsamos lo que no queremos, y invitamos solo lo que sí queremos y cuando ya dejamos de necesitar esto lo vendemos o lo dejamos y vamos a otro lugar y no pensamos más ya se nos acaba la responsabilidad al entregar las llaves a la siguiente persona y no sé cómo es aquí aquí es México en ese momento no sé cómo es aquí pero yo puedo decir de mi, mi experiencia viviendo en Nueva York que cuando alquilas un departamento siempre te piden un depósito antes y todos saben que por qué, porque la gente deja los departamentos en un estado descuidado cuando lo entrega. ¿Por qué? Porque no es mi hijo y ya me voy. Y se cuida, cuida, cuida cuando uno está viviendo ahí. Pero en el momento de ya quiero ir a otro lugar, ¿no? fácilmente lo dejamos sucio. Las cosas que se rompieron ya no se, ya no se repara porque de todos modos en un mes nos vamos. ¿Por qué invertir dinero en algo que no es nuestro? Es la actitud de Nueva York. <risa> y quizás también de otros lugares, pero... No voy a difamar los otros lugares porque no he alquilado departamentos en ellos. Pero también eh, en la India eh, tenía una vez una experiencia espantosa y totalmente común a la vez que estaba eh, alquilando un, una habitación en una casa eh, que estaba dedicada a, eh, a jóvenes mujeres eh, eh, yendo a la universidad y las, los padres las dejan en una casa con uh, un, alguien que limpia la casa y alguien que supervisa y alguien que da comida y puras mujeres para estar seguras que las, las hijas van a estar bien en sus años de estudio. Esto es el, el método. Y tenía mi habitación y guardaba los papeles y las cositas de basura en una bolsa de plástico que tenía y no hubo botes de basura en la casa, ¿no? Y como pregunté a la persona que limpiaba, como, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo la basura? Ah, dámelo, yo, yo lo tomo. ¿No? Y lo, lo, se la di algunas veces, pues, pero ¿dónde lo pones, no? Para yo ponerlo, para no tener que buscar un, una persona para entregar, ¿no ¿Dónde lo pones? Ah, y, como y, y yo Camino tras ella, ella sale de la casa, va a la reja que separa la casa de la calle y tira la basura al otro lado de la calle. Y por supuesto, había notado que en la calle hay mucha basura. Es como así. Y en la noche vienen los cochines, los perros, las vacas pasan en el día, comen lo que se pueden comer y después pasa a otra, así, ¿no? y esto es el manejo de la basura y hacemos esta esta cara o menos nosotras aquí estamos ay qué horror no sin embargo si miramos el manejo eh, de los desechos de la basura en los países desarrollados no así llamados desarrollados así se dice no eh, hacen exactamente igual recogen la basura y lo envían en un barco a otro lugar, o tratan de exportar las enormes cantidades de basura que tienen. ¿no? Y aquí lo que separa eh, la casa de la calle, eh, en este caso en la India, eh, es, una, es una pared, ¿no? eh, una frontera física. En el caso de las naciones que exportan su basura, eh, lo que permite que se hace esta transacción es que pagan ¿no? y que bueno ya nosotros pagamos ya como tenemos nuestra responsabilidad resuelta ya yo dejé mi depósito yo puedo dejar la casa como quiera este, esta mentalidad y es una mentalidad eh, individualista, basado en una visión muy individualista, eh, de poner barreras, de dividirnos, de separarnos. En esta mentalidad, eh, el resultado que tenemos es que eh, si logramos expulsar algo a otra esquina, nos sentimos bien que aquí mi casa está muy limpia. Lo que hay en la calle es otra cosa. Mientras en una visión ecológica y definitivamente en la visión budista, si estamos eh, poniendo basura en otra esquina de este hogar colectivo, estamos ensuciando nuestro hogar. No importa si pagaron a otra nación de recibir la basura y, y ponerlo en alguna esquina, que el hogar está compartido. Pero cómo llegamos a tener este volteo de pensamiento de, de realmente empezar a sentir eh, que todo es nuestro hogar, ¿no? que dentro de la casa es un, es un hogar ¿no? colectivo, fuera de la casa es un hogar colectivo. Ahora yo tengo una responsabilidad particular para el espacio que es mi parte de este hogar colectivo, pero yo soy el custodio, no soy el dueño, el, el reino de mi terreno. Cómo llegamos a este esta reorientación o quizás lo podemos llamar una revolución mental um, de pensamiento, de actitud y, por lo tanto, de conducta, eh, aquí necesitamos llegar a ver cuál es la lógica que podemos usar. Y la lógica eh, de la interdependencia creo que aquí tiene un gran rol que puede tocar en esta revolución. La interdependencia es una visión, es la descripción, de la realidad, de las cosas tales como son, que nació en este momento del Buda eh, despertar a la realidad de, en, este, en, en este mismo tiempo de tocar la tierra. Y esta visión indica que todo lo que está compuesto, todo lo que eh, está, bas, surge basado en causas y condiciones, o sea, todo lo que podemos ver, todo lo, todo, toda la naturaleza y nosotros mismos, porque formamos parte de la naturaleza, toda la naturaleza surge basado en, basado en el hecho de que las condiciones se juntaron para que surja. ¿No? Causas y condiciones se tienen que juntar. Y a veces tenemos idea en, el, en nuestra formulación más occidental que una causa tiene un resultado. Pero el Buda está llamando la atención mucho al hecho de que una causa no se puede convertir en un resultado sin que las condiciones se junten. ¿No? Y si tomamos la, el ejemplo de una semilla, para que una semilla se convierta en su resultado, que es el árbol o la planta, necesita, depende de las condiciones. Y por lo tanto, en realidad, sin la presencia de las condiciones, no existe el árbol. Y por lo tanto, el árbol es un surgimiento interdependiente de las causas y condiciones. Y Cambias las condiciones, cambias el resultado. Sé que es una descripción muy biológica, muy científica, pero tiene implicaciones eh, increíblemente vastas cuando la aplicas, esta visión la aplicas a la totalidad de lo que es. Porque esto describe también lo que somos nosotros, los seres humanos. Somos un surgimiento interdependiente. ¿no? Las condiciones nos afectan. Las condiciones de nuestra concepción, de nuestra gestación, de nuestro nacimiento, de nuestra formación, todo esto forma parte de lo que somos. Y cada una de estas condiciones surge basada en otras condiciones. Y por lo tanto, para nosotros existir no las causas y condiciones directas, son necesarias y forman parte de lo que somos, pero también las causas y condiciones que permitieron que estas condiciones surgieran. ¿No? Y de esta manera, finalmente, todo depende de todo. Lo que somos, ¿no? para, para yo ser, todo tiene que ser. Y para todo ser, yo también tengo que ser. Esta es una perspectiva que nos hace notar que no podemos analizar un elemento aislado de todo su contexto. Y todo su contexto finalmente implica todo lo que hay. Y cuando empezamos a ver desde este punto de vista, hogar tiene... Una debe tener una implicación muy distinta. y la, la, una de las analogías que se usa en los textos eh, budistas describe la relación entre la tierra, ¿no? el mundo físico, la naturaleza y todos los seres que vivimos en esta tierra, y la relación se describe con palabras que no son fáciles de traducir. Una manera de traducirlos es recipiente y contenido. Cuando pensamos al inicio, cuando manejamos las palabras en español, inmediatamente se ven muy separables. Ah, el contenido podría estar en otro recipiente y el recipiente podría tener otra cosa. Eh, sin embargo, si vamos al fondo con la analogía en el budismo, eh, esto, esta impresión inicial ya se va deshaciendo. ¿Sí? Al, al explorar la relación entre recipiente y contenido, el primero que constamos es que si el contenido existe en este recipiente, si el recipiente se daña, el contenido se pierde. Ya se va. Y el contenido, que somos nosotros los seres, existimos en este recipiente, no existimos en otro recipiente. Pero otro significado para la palabra que se usa para contenido, que es yu, yu también quiere decir nutriente, ¿No? y aquí ya da un volteo grande en el entendimiento de lo que es. Nosotros no somos cosas independientes que caminan encima de una tierra sin dejar rasgos, sin tener efecto. Nosotros estamos nutriendo la tierra a la misma vez. Nutriendo o intoxicando, intoxicando toxificando. Intoxicando. intoxicando. Haciendo tóxico, sí. envenenando. ¿No? pero lo que nosotros hacemos, lo que somos, es nutriente para la Tierra. La, eh, nuestra exhalación nutre los árboles y las plantas. Formamos parte de un complejo totalmente simbiótico. Estamos creando el dióxido carbono eh, que los árboles y las plantas absorben y transforman en lo que nosotros necesitamos que es oxígeno. Y una vez empezamos a mirarnos como parte de un sistema simbiótico con la naturaleza, si realmente empezamos a integrar esta conciencia con nuestro ser, ¿no? algo en nosotros realmente cambia, necesita también somos nutriente con nuestros desechos. Es cuando, eh, cuando nos convertimos en monásticos y rasuramos la, el cabello. Eh, después lo dejamos. ¿no? Y los pájaros vienen y lo usan para sus nidos. El desecho no tan eh, poético que dejamos es producto orgánico ¿no? y tarde o temprano se convierte en abono. Nuestros cuerpos, cuando eh, ya eh, nuestra conciencia, nuestro espíritu ya deja de ocupar estos elementos deja de formar parte de este sistema, o sea, cuando fallecemos, esto es abono, abono muy bueno para, para la Tierra. Y es una descripción, y si miramos cómo vivimos, vivimos peleando con esta realidad cada paso de la existencia hasta la muerte. ¿Y qué hacemos? Nos creamos, cortamos madera, cortamos árboles para crear ataúd, para crearnos una caja, ¿no? lo más sólido posible, y pongamos este desecho, un desecho, ¿no? Lo ponemos en una caja, interrumpimos, enterramos la tierra, ¿no? y lo ponemos abajo y después ya lo tapamos ¿no? con esta gran ilusión de que ¿no? la persona está como encerrada en esta caja. Nada más estamos aplazando el proceso de decomposición o de convertirse realmente en abono. Nada más estamos dando más trabajo a los animalitos entrar y empezar a a transformar, <risa> se están escandalizando, es la realidad y, y no podemos ver esto, peleamos con nuestra, no por nuestra mentalidad, ¿no? de no querer reconocer que estos elementos, no antes no formaron parte de lo que somos, ahora forman parte del cuerpo y luego cuando ya no necesitamos el cuerpo, van a seguir con su propio trayectorio nuestra mentalidad es de ver un co conjunto de sustancias, un conjunto de causas y condiciones que en este momento se han juntado y poner una identidad muy fija y firme. Esto es tal y tal cosa. Esto soy yo. Es mí. No, no sé qué. Mientras cuando ha muerto, esto ya no es la persona, es el cuerpo de la persona es son los elementos elementos físicos que han sido muy buen hogar por, para la persona cuando estaba vivo ¿no? pero ahora ya es ¿no? sigue en un tra trayectorio de convertirse en abono y lo que somos lo que una persona es de acuerdo con esta visión de la interdependencia una persona es una colección de partes basado en causas y condiciones que en este momento bajo estas causas y condiciones sigue así. ¿No? Pero que está, existe en un intercambio continuo y no puede dejar de estar intercambiando, interactuando o sea interdependiente. ¿No? Y si miramos eh, la sustancia esto que tanto aferramos como yo, mi cuerpo, lo que yo soy, si tendríamos que señalar con el dedo algo aquí que realmente soy yo, todo lo que estamos señalando ¿no? son sustancias que vienen de otras direcciones. Y si miramos, eh, si comemos carne, este cuerpo es el cuerpo de los animales que comemos, porque la, estas, estos átomos, <risa> estos átomos estuvieron dentro del cuerpo de un animal que fallece o que es, está asesinado básicamente, lo comemos se convierte en parte de nuestro cuerpo, o sea tu cuerpo es cuerpo ¿no? de un animal. Si sembramos vegetales, y granos, y legumbres, y esto es lo que comimos, esto no es, no soy yo, esto es, ¿no? Es una, ¿no? Es un elote de maíz. O choco, como dicen en Perú. ¿No? Es, eh, este cuerpo, ¿no? Es una, ¿no? Es una huerta, de brócoli y espinaca y, y diversos ingredientes. Este cuerpo viene de la tierra. Del otro lado, este cuerpo es principalmente agua. Estamos continuamente tomando líquidos porque estamos continuamente perdiendo líquidos. O sea, el agua que forma la mayor parte de este cuerpo que tenemos, no soy, no somos nosotros, esto no, no soy yo. Vino de los ríos, de los arroyos, de la condensión del rocío en las, en las mañanas, en la madrugada, este rocío soy yo. Viene de la lluvia, de la llovizna, viene de la humedad caribeña, viene de las nubes, viene de los océanos. Nosotros somos los océanos. Literalmente. No es solo algo poético. Literalmente. Somos nubes y lagos y rocío. La mayor parte de lo que somos es esto. A la misma vez, somos vegetales. Somos animales. Y si miramos toda la trayectoria, repasando todas las comidas que hemos comido, los esfuerzos de muchos otros seres forman parte de lo que somos. Existimos, existimos gracias a los esclavos que arraron la tierra en América Latina, en América Norte. ¿no? Estamos viviendo gracias al sudor de muchas otras personas. Ellos forman parte de lo que somos y cuando no reconocemos esto es cuando entramos en todas las dinámicas insaludables de explotación. Porque si reconocemos, estos, ellos son parte de lo que soy, ¿cómo yo les voy a lastimar para tener mi cuerpo si forman parte de, de lo que soy? ¿Cómo vamos a envenenar la tierra? para tener jitomates y, no, y lechuga más bonita. No hace, no hace sentido si tenemos esta perspectiva ecológica en el sentido más profundo de entender que la lógica de nuestro hogar es esta interdependencia profunda. Y cuando empezamos a reorientar la perspectiva aplicando la interdependencia, podemos empezar a ver que cada elemento tiene un impacto. Cada acción tiene un impacto, cada elemento en un sistema tiene un impacto. Incluso lo que parece no tener un efecto. Y esto es una, un panorama no antro, antropocéntrico antro, antropocéntrico ¿no? porque los seres humanos somos nada más un elemento. Somos el elemento más destructivo, más tóxico, más dañino, pero somos nada más un elemento. ¿no? La interdependencia nos hace ver eh, que absolutamente no somos aquí los dueños que tienen el derecho de cómo se dice el derecho de uso fruto. uso fructo. ¿No? E incluso si empezamos a tomar esta este panorama nos estamos entrenando de pensar de ver conexiones mucho más vastos. ¿No? E incluso hay un eh, Darwin eh, que tuvo esta, esta visión larga y biológica y pudo identificar que los seres humanos por causas y condiciones, causas y condiciones, causas y condiciones se evolucionaron de, de los changos. y Darwin eh, alguna vez estaba eh, caminando eh, en Inglaterra, y vio, estaba en un campo donde hubo mucho, no, no sé exactamente, tréboles, ¿Tréboles? Treboles, tréboles, quizás son tréboles, son estos que cuando hay muchas abejas eh, hay mucho de esto, que porque las abejas los polenan eh, sí. y, y así estaban en un en una vianera, en un, un, eh, una vega y vio esto y dijo ah en este mu municipio ha de haber muchas viudas ¿No? o sospecho que hay muchas viudas en esta en este municipio y los otros, ¿por qué dice esto, no? Y él explica, bueno, porque eh, para que haya tanto de esta planta hay que haber muchas abejas. Para que haya tanta, tantas eh, colonias de abejas no, no puede haber tantos ratones. Si no hay tantos ratones es porque hay muchos gatos. ¿Y quien guarda muchos gatos? Pues son las viudas que aparentemente en, en la cultura inglesa las viudas, no sé, aparentemente de este dicho. ¿no? Pero de ver no que por la presencia o ausencia de un factor esto vamos a estar viendo el resultado. ¿no? Y en, en la India hay una enorme eh, sobrepoblación de perros callejeros. ¿no? Y, y sufren terrible por eh, quedan muy dañados por los eh, por los vehículos y están sospechados de tener rabia y la gente deja veneno y, y tienen llagas y están es muy muy muy triste ¿no? muchos eh, muchos perros callejeros y el gobierno indio estaba tratando de armar una campaña de hacer algo al respecto para disminuir esta población. Pero por este mismo manejo de, los, de la basura, otros eh, otros grupos estaban diciendo, ojo, aguas, porque si, si disminuye la población del calle, de los perros callejeros, vamos a tener una enorme invasión de ratas, porque los perros están viviendo de la basura. Así que entrenarnos a, a pensar más allá, a sensibilizarnos a, la, a esta dimensión de las relaciones, más de estar enfocado en las entidades separadas, discretas, aisladas en sus distintas categorías. Esto forma la orientación que estamos tratando de fomentar cuando nos entrenamos en, en, una, en la interdependencia. Y también muchos de los argumentos que, que se maneja, por qué tenemos que proteger tal y tal especie de plantas o animales, es porque en algún momento en el futuro, alguna de estas plantas puede tener un podemos descubrir un uso medicinal para estos y el, el, la justificación para conservar distintas especies y elementos de la naturaleza eh, siempre termina con, puede ser de beneficio para nosotros los seres humanos. La interdependencia nos abre esta perspectiva que no necesitamos eh, la, la, el único eh, derecho de existir de una... Un tipo de planta o árbol o animal no es porque es benéfico para... Hay un, hay un beneficio directo, burdo y, y, y reconocible por los seres humanos, sino formamos parte de un sistema. ¿no? Y por lo tanto no hay eh, un, un, eh, una especie que no tiene el derecho de estar aquí. Y no hay una especie cuya, cuyo ausencia no va a tener un impacto. Uh -huh. Dentro del cuerpo vemos como los, órgan los órganos eh, sobre... -cola como colabora. ¿No? Si un, un órgano es un poquito dañado, todos los demás tienen que funcionar más y ajustarse para tratar de mantener todo bien. Uh -huh. Y cuando estudiamos la anatomía eh, se aprende la función de cada uno de los órganos. Y así se entiende la interdependencia física interna de la anatomía. Con cierta, cierta actitud que podemos tener, miramos eh, el apéndice. ¿Apéndice? Apéndix, ¿no? ¿Apéndice? El apéndice. El órgano este, ¿sí? El apéndice. Y pensamos que el apéndice no tiene función. Así que es irrelevante. ¿No? El hecho de que no tiene una función no quiere decir que es irrelevante. ¿Por qué? Porque vas a ver lo relevante que es si queda dañado y tú tienes un problema con el apéndice y empieza a mal funcionar y te tienen que llevar muy, muy, muy rápido a la, al hospital y quitártelo. ¿No? Aunque no identificamos una función, su presencia tiene impacto. Queda dañado una parte, aun si no pensamos que esta parte tiene una función benéfica, todo el sistema queda afectado. Y esto es algo que eh, nos entrenamos a reconocer cuando estamos fomentando esta visión de la interdependencia también nos hace ver eh, el, el impacto largo alcance de nuestra conducta y de nuestras actitudes. Cuando no miramos con esta, eh, con esta perspectiva, cuando aplicamos la premisa básica de la, del modelo de qué es un perso una persona, que tenemos de pensamiento occidental, una persona es algo independiente, separable. Es una identidad, es un individuo, básicamente. Un individuo en el sentido de que ¿no? es totalmente separable. ¿no? Y así vivimos las vidas. Con esta premisa que si yo, yo me cuido a mí, ¿no? si estoy, me estoy cuidando a mí, no, no, te, no tengo realmente no que pensar tanto en los demás. Porque mi responsabilidad es de, de cuidar a mi cuerpo. Y solo si lo que pasa con otros vemos este impacto directo, es cuando nos empezamos a ocupar O sea, tenemos esta actitud que todo lo demás, eh, sociedad y mundo, es como para mí un apéndice. No veo su función, no veo su impacto en mí, así que más o menos no cuenta para nada. No. Y con esta mentalidad quedamos separados mentalmente de otros, la empatía se empieza a lastimar, ¿No? empezamos a sentirnos desconectados y nos comparamos como si fuéramos dos objetos para ver quién va mejor y ahí entra toda la competencia. y la sensación que tenemos, la mentalidad que tenemos, ¿no? es que lo demás es relevante para mí si lo puedo usar o si me está obstaculizando yo tener acceso a lo que necesito. ¿Sí? Con esta actitud, eh, reformar eh, la, nuestra relación con la tierra y cambiar eh, las dinámicas dinámicas eh, extrae, extraí, extraccionistas eh, con la tierra va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Mientras, si nos entrenamos a reconocer y sentir y reorientar nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras emociones, entonces sí tenemos una manera de empezar a reconocer que forma, formamos nosotros parte de este hogar. Y en la eh, práctica y, y estudio del budismo, nos estamos entrenando de cambiar nuestro autoentendimiento, para no aislarnos mentalmente de los contextos, de las personas, de los animales y de la tierra. Es una, son procesos internos que tratamos de sanar las fronteras que vamos construyendo como simplemente reconociendo la realidad, que no, no, no existe una frontera que me protege o me aísla de otros, esto no existe, mentalmente lo puedo tratar de construir pero requiere mucho esfuerzo, mucha energía, ¿Sí? incluso esta piel que es lo más, eh, si, si tendríamos que identificar una frontera, una pared, sería el piel, ¿no? Nuestro piel está totalmente poroso. Entra y sale. Entra y sale continuamente. Y si pintas todo tu papel, todo, todo, todo, si tapas con pinta, mueres. Necesitas estar, el, el cuerpo necesita estar respirando. Si cierras todos los poros, el, el organismo no funciona. Funcionamos en intercambio. Un ser humano como un animal, como un planta, no está completo en sí, ni es incompleto. Y esta es la, la verdad de la interdependencia. No es que nos falta algo, sino que nuestra manera de existir es esta, esta, este surgimiento interdependiente es mediante las relaciones. No podemos extraernos de nuestras relaciones. Existimos me mediante ellos Y por lo tanto, la manera que somos es que co-somos. Existimos co co-existimos. Y cuando nos empezamos a ver así, a reconocer que esta es la manera en la que existimos, paredes emocionales pueden ir Cayendo, podemos ir soltando muchas de las identidades que usamos para separarnos y marcarnos y distinguirnos y podemos sentirnos muy satisfechos que yo soy ser humano o yo soy ser terrestre y con esto ya suficiente suficiente identidad tenemos o yo soy un ser ecológico yo soy homo ecológico Y la, el, como el, el efecto que vemos eh, de aferrar a una sensación de nosotros separados e aislables eh, es un fenómeno que, que un, un, eh, uno de los ancestros o los fundadores o las fi figuras importantes en el movimiento y pensamiento ecológico, que es Gregory Bateson, Um, él describió, él dijo que esta abstracción de un yo, no esta construcción abstracta de un yo, es la falla epistemológica más grave de la civilización occidental. ¿Está entendible esta falla epistemológica? ¿Por qué? porque no es así que existimos y la, la aportación que en este el contexto el budismo puede ofrecer es de darnos otra manera de entender qué es una persona que no somos individuos peleando luchando contra otros para escasos recursos ¿No? No, y, y, y basado en esta, esta construcción abstracta de un yo. ¿no? Cuando nos juntamos con otros, en vez de realmente abrirnos y sentir que somos partes de algo mucho más allá de lo que somos, ya que es una construcción abstracta y fictiva, simplemente lo aplicamos a todo el clan. ¿no? Es nuestro clan contra ellos. Simplemente estamos alargando un poquito las paredes, pero seguimos manejando esta dinámica de separarnos de aquellos. Y es por esto que las naciones funcionan de manera chistosamente parecida, absurdamente parecida a, ¿no? a niños o a personas peleando en la prepa. ¿no? Y peleando, dándose golpes mutuamente, no teniendo sus arranques, haciendo guerras, haciendo políticas, tratando de expulsar la basura a otros, no tratando de tomar de otros lo que realmente les pertenece. La, la, la eh, formación social eh, termina siendo una manifestación de toda la mentalidad de yo contra ellos y defender mi terreno y poner las candados y cuando tenemos esta armamos esta estructura es muy muy difícil que lleguemos a tener una relación realmente sana con la sociedad y con la tierra que lo que el budismo aquí aporta es otra visión de lo que somos y con esta visión no es una filosofía que se enseña en, ¿no? en las facultades de estudios orientales uh, o humanísticas, sino es una manera de vivir, ¿no? Buda armó y todos, todos los siglos y generaciones de gente viviendo este principio, siguiendo sus enseñanzas y tratando de vivirlas, han eh, definido e identificado maneras de relacionarse, métodos para cultivar las, el tipo de relación que es conforme con la interdependencia y no continuamente luchando contra esta naturaleza, esta realidad. Eh, el budismo a lo largo de los siglos ha, ha armado o identificado eh, métodos para sanar las, los problemas emocionales que vienen de toda esta orientación individualista y autocentrada. Eh, tiene una psicología positiva, tiene prácticas, métodos prácticos eh, de, de intros, introspección, pero también dinámicas para eh, cultivar las cualidades que son conforme con la realidad de la interdependencia. Eh, y para la siguiente, eh, las siguientes conferencias vamos a empezar a explorar qué, cuáles son las maneras que el budismo ofrece para vivir este compromiso ecológico. Cuáles son las éticas, cuál es la consecuencia de esta realidad si tratamos de vivirla Juntos. ¿Cuáles son las eh, consecuencias éticas de la interdependencia? ¿Cuáles son las consecuencias emocionales, etc.? Y la tarea que nos vamos a dejar para la siguiente vez es precisamente empezar a poder imaginar qué sería el tipo de vida que eh, realmente conforme con esta realidad y cuál sería el tipo de persona eh, que yo pueda ser eh, para eh, florecer en estas condiciones. Y esto lo dejamos para la siguiente vez para aprovechar el tiempo desde ahora hasta nuestra siguiente reunión eh, para ir como tocando base con esta perspectiva les voy a sugerir una tarea eh, de eh, tomar un momento antes de comer todas las comidas y mirar el plato y contemplar todos los ingredientes que aparecen en tu plato y tomar un momento para imaginar de dónde vinieron, ¿no? así mentalmente reconociendo tu vínculo con la tierra, con, eh, con eh, los campos, con, quizás con árboles, eh, con las personas que trabajaron en este contexto, con los animales, y eh, observando esta diversidad de ingredientes, eh, tomar un momento de, eh, de ver cómo cómo te hace sentir cuando ves, ¿no? este, este plato que voy a comer, esto va a convertirse en mi cuerpo. Que esto va a ser en pocos minutos. Todo esto, toda esta tierra, todos esos ingredientes, todas esas personas, animales, plantas, van a formar parte de lo que soy. Y si basado en esto surge una sensación de cercanía, esto ya es un, un paso importante. Si surge un anhelo de corresponder a esta bondad, este, esta bondad aún mejor. ¿Está bien?